Pues siempre quise desde pequeña eh, estudiar inglés, siempre estuve muy interesada por los idiomas en general. Y durante mis años de universidad eh, siempre quise vivir en un país que pudiese utilizar el idioma todos los días. Y como entrar en los Estados Unidos es muy difícil, eh, desde mi universidad en Santiago me ofrecieron la oportunidad de este programa. Y me pareció una muy buena manera de entrar en el mercado laboral y no me lo pensé dos veces. Y solicité la plaza y aquí estoy.